Año, un cumpleaños. Una familia se felicita. Mejor mis amigos. Tal vez no fuera solo vi yo Felicidad por lo que quieren. No a veces. Lo puedes sentir en la piel que la misma se lo seguiré. Torta y completas para comer, una velita no sé para qué, veo un país envejecer. Cuento conmigo y lo ve. reconoceré a mis amigos. No te lo digo Reconoceré a mis amigos Tal vez no puedas solo lo digo Un medio año, un complejo año Una familia que felicita Lo puedo sentir en la piel, queda menos, pero me seguiré. Felicidad por tu aumenta en mi Lo puedo sentir en la piel, queda menos, pero me seguiré. Reconoceré a mis amigos. Amigo Solo diga